Hola amigos y amigas Hoy vamos a especializarnos a dibujar una célula humana Empecemos Bueno vamos a empezar haciendo la base de la célula Esta base es muy fácil de hacer hacer el grosor de la capa de la célula. Y como aquí tiene unos espacios, se los voy a hacer. Unos más grandes que otros. Bueno. Aquí le voy a hacer... Como el grosor de la parte del espacio. Y aquí le voy a hacer otros espacios. Todos son de distintos tamaños. Aquí estoy haciendo la vacuola. Le voy a hacer una parte sombra. Y ahora voy a empezar con el retículo endoplasmático fino. Bueno amigos, voy a continuar con el, el que están mitocondriales. Y aquí voy a poder a hacer sombras. Bueno, voy a hacer el mismo procedimiento con todas las crestas. Bueno amigos, voy a continuar haciendo los microtúbulos. Bueno, los microtúbulos son como... Unos pelitos amarillos que tiene la célula. Bueno, amigos, son como parecidos los micróbulos a los retículos, pero estos son como pelos amarillos. voy a comenzar haciéndole la sombra otros retículos por acá Unos más pequeños que otros. Tienen variedad de tamaño. Bueno, voy a continuar haciendo el resto de retículos. Bueno amigos, vamos a continuar con el complejo de Golgi. Bueno. Estas son como una canoa como forma de bote es el completo complejo de Golgi Bueno, mire cómo me quedó el complejo de Golgi. Bueno, voy a hacer la vesícula de Pinocritius. Esta, por ejemplo, en una esquina de la célula. Voy a continuar con un lisoma. Un lisoma tiene como una forma simple como de óvalo. Bueno, ahora a comenzar con el núcleo de la célula, donde guarda toda la genética el ser humano. Donde guarda el ADN. Aquí voy a dividirlo como mostrando la parte de adentro del núcleo. Bueno amigos, aquí voy a empezar con el centriolo, tienen una forma similar a unas cerdas de cepillo, son delgados y unidos entre sí, van en diferentes grupos. Bueno, ahora voy a empezar con los ribosomas, son como unos puntitos morados pequeñitos. Bueno amigos, voy a comenzar con el peroxisoma. Es parecido al lisosoma. Como pueden ver este es el lisosoma. El peroxisoma es como un círculo. Son un poco más pequeños. Bueno voy a continuar con los microfilamentos. Son como unos pelos bien delgados que van alrededor de toda la célula. Bueno amigos, le voy a poner los nombres y ustedes van a ver mejor la célula. Bueno amigos, aquí ya tenemos todos los nombres de todas las partes de la célula. Espero que les haya gustado este video. Denle like y comenten cómo les pareció. Bye bye.